Bienvenido a la asignatura Digitalización Organizacional Este curso es el cambio que las empresas deben acometer mediante el uso de tecnologías y modelos de negocio digitales para mejorar su desempeño La digitalización organizacional es el uso de tecnologías digitales para mejorar los procesos corporativos para ofrecer una mejor atención al cliente y llegar a nuevos segmentos de mercado para cambiar un modelo de negocio y proporcionar nuevos ingresos y oportunidades de generación de valor. Es el proceso de pasar a un negocio digital. La digitalización organizacional es una estrategia o proceso que va más allá de la implementación de tecnología para implicar un cambio más profundo y central en todo el modelo de negocio y la evolución del trabajo. La digitalización organizacional debe estar ligada con los objetivos y estrategias empresariales. La modernización implica contar con un componente importante de innovación, rapidez y agilidad con base tecnológica. El curso comprende principalmente los temas vinculados a digitalizar las empresas, generando estrategias para articular la implementación de innovación digital y conocimiento de nuevas tecnologías a partir del entendimiento de los procesos de innovación tecnológica e implementación de modelos y plataformas tecnológicas que pueden desarrollar mejores servicios al cliente ciudadano. Los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes, marco conceptual, innovación, tecnologías digitales y casos de digitalización organizacional. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de formular iniciativas o proyectos para implementarla en las organizaciones donde labora, utilizando las tecnologías digitales, herramientas y buenas prácticas en temas de digitalización organizacional. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.